En esta época de cuarentena los invito a todos para que puedan realizar hermosos accesorios desde la comodidad de su casa. Es por eso que en este mes tan especial vamos a realizar dos lindas ideas muy fáciles de hacer con rocalla, Swarovski y herrajes de golf. Bienvenidos. Lo que vamos a necesitar primero son dos tiras de hilo taiwanés de 0.5, 35 centímetros cada una. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger una de las tiritas y vamos a quemar la puntita para que esa se vuelva tiesita vamos a colocarla un poquito así para que ella se vuelva más tiesita y nos sirva como de aguja entonces lo primero es que vamos a coger el tapanudo y lo vamos a colocar en este sentido entonces, aquí pasa vamos a hacer el nudito aquí hacemos un nudito normal entonces, aquí vamos a cortar y el tapanudo, como su nombre lo indica, nos va a tapar el nudito. Aquí vamos a ayudarnos con la pinza punta plana y vamos a cerrar. Ese es el principio del collar. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Vamos a quemar. ¿Listo? Bueno, ya, ya colocamos el tapa -nudo. Ahorita vamos a colocar las rocallas. las rocallas. Las rocallas es una línea de la marca Miyuki. Eh, más, eh, conocemos más la délica que es cilíndrica que nos ayuda a hacer varios diseños para aretes, pulseras anchas y todo. La rocalla es muy linda porque es redondita, entonces nos queda perfecta para utilizar pulseritas de una sola hilera o collarcitos sencillos como el que vamos a hacer. Cuando lo terminemos van a ver que ella se ve totalmente parejita, es una línea muy bonita para trabajar. Nosotros en este momento estamos trabajando con la rocalla 11-0, es una medida mediana, no es ni muy pequeña ni muy grande. Es muy bonita se las recomiendo. Entonces ya colocamos el tapanudo, ya hemos quemado aquí y vamos a comenzar a ensartar las rocallas. Por eso es necesario como que se nos vuelva más durito. Me gusta trabajar este hilo taiwanés, el de punto 5, eh, porque nos da como una, se vuelve más firme pero no alcanza a colocar una, una agujita. Entonces por eso necesitamos que la puntita nos quede totalmente tiesa. Entonces vamos a colocar, vamos a empezar con la mostacilla azulita, con esa azul que es linda. Es opaca. Entonces vamos haciendo que 4 centímetros es lo que lleno, más o menos. Se pueden ayudar con la reglita. O Se llenan los 4 centímetros o más o menos 30 piedritas. Ya llenamos los 4 centímetros con la rocalla azul, con esta azul turquesa muy lindo, colocamos el herraje en golfing. Recuerden que la, eh, la parte angosta va de primero y ya después seguimos con los diferentes colores. Aquí ya tengo una línea armadita, que la tengo aquí armada pues para que el video no se nos quede, no, no quede muy largo. Entonces, tenemos los 4 centímetros. Colocamos el separador en Golfi. Seguimos con este color que es espectacular. Tiene unos visos como terracota, verdecitos. Es muy bonito. El separador en Golfi. Eh, aquí seguimos con el color marfil y el rojo. La idea es que estos primeros sean 4 centímetros o el largo que ustedes quieran. Yo del rojito le coloqué 7 centímetros. ¿sí? A esta le quité un poquito y le llené más del, del rojito. Entonces aquí ya tenemos eh, la rocalla ensartadita en el hilo taiwanés. Entonces vamos a colocar en el otro extremo el tapanudo. Entonces, bueno, el tapanudo, recuerden la función del tapanudo, es, el, es tapar el nudo. Entonces en ese mismo sentido tenemos que colocar el tapanudo, ¿sí? Si ya vamos a terminar, entonces vamos a colocar, él tiene un huequito aquí en la mitad, lo colocamos. Y vamos a hacer el nudo. Hacemos un nudo normalito. Ya con la pinza punta plana voy a cerrar. La idea es cortar antes. Se me olvidó cortar, pero aquí lo podemos cortar. Que nos quede bien arrastrado. Estas tijeras se las recomiendo. A mí me encantan. Porque tienen un muy buen filo son en acero pues ya tenemos las dos los dos extremos con los tapanudos y vamos a hacer la otra tirita. aquí ya tenemos las dos tiritas con los tapanudos bueno vamos a coger una argollita de 5 de 5 milímetros y vamos a colocar los dos extremos de las tiras entonces vamos a colocar el primer extremo la luna y el otro extremo aquí vamos a cerrar Y ahora vamos a hacer la parte de aquí abajo vamos a coger 5 argollitas de 3 milímetros y medio y vamos a colocar una dentro de otra entonces aquí vamos a colocar una la idea es formar una cadenita de cinco argollas listo en esta vamos a colocar la argollita que tiene la luna y cerramos entonces recuerden hicimos una cadenita con 5 argollitas ya tenemos la cadenita aquí armada, miren cómo se va viendo, de linda. No sé si notan cómo se ve linda la, la rocalla, que se ve súper parejita. Esta es una mostacilla que es súper pareja, no es de pronto como las otras mostacillas que en un, en un mismo lote podemos encontrar una más grande y otra pequeña, no. Ella se ve súper linda, súper parejita. Bueno, entonces aquí ya tenemos los eslabones de la cadena y vamos a cerrar con el cristal. Entonces vamos a coger un, una lágrima de cristal Swarovski Aurora Boreal en un alfiler con esta puntita que es súper linda y vamos a hacer un ojito, Entonces eh, solamente le vamos a quitar un poquitico del, del, del largo al, al alfiler, este alfiler es de 1.5 milímetros y vamos a hacerle el ojito al alfiler. Entonces la punta redonda recuerden que ella depende del, del, del diámetro que queramos hacer el ojito, así vamos a utilizar la cabecita de la punta redonda. Yo quiero un ojito no muy grande, más bien pequeño, entonces por eso voy a hacerlo en esta parte de acá. Tomo la pinza así y me devuelvo. Entonces, cuando ya tengo como la formita bien hecha, vuelvo y abro un poquito y lo voy a colocar en una de las en la última argollita de la cadena que armé. Listo. Pues así nos está quedando. Miren cómo se ve lindo. Ahora vamos a cerrar con el broche y una argollita vamos a utilizar estos picoloros que son pequeñitos la idea no es utilizar uno grande para que no se vea muy brusco entonces vamos a agarrar una argollita pequeña la vamos a colocar en el picoloro y aquí vamos a colocar el tapa y vamos a cerrar como ven es muy sencillo realizar este tipo de accesorios simplemente la técnica que utilizamos aquí es el ensartado Solamente llegamos e insertamos eh, las rocallas en el hilo taiwanés y en el otro extremo aquí vamos a colocar una argollita más grande de 5 milímetros para que nos quede fácil poder el broche cierre Entonces pues aquí vamos a cerrar, que nos quede bien, que nos empaten las dos puntas de las argollas. Bueno, ya terminamos, me parece que quedó hermoso, es un collar súper delicado y es muy, muy lindo. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para la pulsera de rocalla que vamos a hacer es rocalla 11.0. 11.0 es el tamaño, Esta es muy pequeñita, muy linda, Este color es un, eh, como un turquesa mate, cristales de Swarovski de 3 milímetros como pueden ver también son hermosos me encantan son dorados totalmente dorados un dije san benito y vamos a utilizar hilo taiwanés de 0.5 milímetros entonces lo primero vamos a coger el hilo taiwanés 35 centímetros vamos a hacer en uno de los extremos un nudito para que cuando vamos a colocar las rocallas pues no se vayan a salir y vamos a quemar también el extremo del hilo para que nos quede como tiecito tengan cuidado a no quemarse y con las tijeras las tijeras dragón súper lindo tratamos de hacer un corte un corte como transversal y nos queda ya una, una puntica durita entonces ahora sí vamos a comenzar cogiendo un cristalito de Swarovski y vamos a colocar ocho piedritas ocho rocallas en la primera parte entonces en la primera parte vamos a colocar ocho, vamos a colocar otro cristal de Swarovski y después vamos a hacer tres tramitos más, como tres bloquecitos más de seis de rocallas. Bueno, como ven, ya terminamos la primera la primer parte de la pulsera. Es muy sencillo. Simplemente hemos colocado el cristal de Swarovski, el primer tramito de 8 eh, rocallas y vienen tres bloques de 6 cada una. Ahora vamos para la mitad de la pulsera y vamos a colocar el dije San Benito y continuamos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta, primer, en esta primera parte, lo vamos a hacer en esta. Continuamos con los seis, tres bloques de 6 y uno de 8 Listo, entonces ya terminamos la otra parte. Terminamos con el cristalito de Swarovski y vamos a buscarle la mitad a la pulsera y le vamos a hacer los nuditos. Listo, entonces en esta parte de aquí le voy a hacer un nudo para que no se me corra. y en el otro extremo también tenemos que procurar que el nudo nos quede bien en, el, en la puntita de el lado terminando el cristal de Swarovski ahora vamos a hacer el nudo macrame entonces antes de esto vamos a colocar aquí dos, un cristalito en cada, cada extremo, hacemos un nudo ustedes van ajustando también el largo de su pulsera como quieren que les quede puede ser de 35 o 40 centímetros para que les quede bien, les cierre bien bueno ya la tenemos aquí terminadita hemos colocado los dos cristalitos de Swarovski en, le, en los extremos esto más tarde lo vamos a quemar y voy a utilizar el disco como dijimos, la idea, pueden utilizarlo también en la mesa, con cinta o algo pero pues yo aprovecho que lo tengo aquí voy a hacer, me ayuda pues para sostener entonces aquí voy a colocar no es necesario para hacerlo sino que como repito yo lo tengo entonces me ayuda entonces aquí vamos a colocar de esta forma o sea, como ellos tienen unas ranuritas aquí lo que hice fue colocar eh, la pulserita en ellas entonces aquí queda acá atrás lo que necesitamos son los los extremos para hacer el el broche vamos a coger 30 centímetros del hilo y vamos a comenzar a hacer el nudo aquí pueden hacer un nudo normalito primero siempre tienen que tratar de que les quede la misma proporción del hilo de un lado que del otro me estaba quedando más de un ladito no importa que se les desaguste aquí, aquí ya comienzan a organizar listo, entonces pues ya tenemos de un lado vamos a hacer la orejita y con el otro extremo vamos a pasar por debajo y vamos a comenzar a cerrar este hilo taiwan es de punto 5 es buenísimo, me encanta porque podemos trabajar Miyuki, cristales de Swarovski o piedritas muy pequeñitas ahora vamos a hacer la otra orejita y pasamos por debajo y comenzamos a intercalar la, la orejita Ya yo no la quiero hacer muy ancha, pero si ustedes la quieren hacer más ancha, pues tienen que tener en cuenta de cortar más hilo. Si ustedes lo hacen muy, si la dejan muy cortica, pues les va a quedar muy difícil hacer las orejitas, entonces lo tienen que tratar de hacer un poquito más larguito. Listo, bueno, aquí yo ya voy a cortar, saco la pulserita de aquí y vamos a cortar y a quemar, entonces apretamos bien. Cortamos, les recomiendo mucho estas estas tijeras que tienen un excelente filo. Ahora que todos estamos en casa, no dejarlas por ahí tampoco porque pues por los niños no es tan recomendable. Comenzamos a quemar y vamos a quemar el otro ladito. Ahora seguimos con la de los cristales. El dije de San Benito en estos momentos se utiliza mucho, es un dije de mucha protección y quedó. Es muy delicada. A ver, las colocamos por aquí. Queda preciosa, súper sencilla y fácil de hacer. Para todas las personas que quieren aprender nuevas técnicas de bisutería, los invito a que visiten el Club de Creadores que está en nuestra página web, donde contamos con más de 18 talleristas dispuestos a enseñarles.